Horóscopo de cáncer para hoy. 19 de marzo de 2018. Hoy trabaja en tus finanzas y asegúrate de que todo esté ordenado en ese aspecto. Parte de ti deseará salir a divertirse y es aquí en donde surgirán las tensiones. Debes tomar en cuenta que no tienes que estar todo el tiempo en la escena. Para poder interpretar todo bien, deberás realizar un trabajo previo diligentemente.